¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos, inicio de la temporada juvenil de otoño 2022 en Onefa, conferencia metropolitana, hoy da inicio a esta temporada de fin de año, los Cowboys Lomas Verdes visitando a búhos del Instituto Politécnico Nacional. Lomas Verdes se encargan de la patada inicial a punto de comenzar temporada esta. Cabo con equipos problemas para el fildeo de parte de búhos. La evolución va a ser escasa. Y es que negativa por parte de búhos quienes partirán la temporada 2022 de otoño desde su yarda 34. Entrará la Primera oportunidad, el balón colocado finalmente en la yarda 35 Desde ahí, Búhos con primera oportunidad Una carrera lo que manda el Head Coach del Politécnico Nacional Una carrera que les da 11 yardas en este primer ataque terrestre para Búhos Primera oportunidad, 10 por avanzar Yarda 41 para el Politécnico Busca Core que echa para atrás Va al pase, va largo y... Es incompleto, acarició la gloria este receptor, pero no pudo controlar el envío, quedó incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Segunda oportunidad. 10 por avanzar, de escopeta nuevamente coreback y otra vez van por tierra. Por el centro del campo, Cowboy ya ajustó, ya no, impide, ya no permitió gran ganancia en yardas por tierra. Y en el medio campo, Búhos va por tercera oportunidad. El balón en la yarda 50. Búhos buscando 6 yardas para mantener la ofensiva. Ahora va a ir al aire, suelta rápido al lado derecho. Completo, pero atenta está la defensiva de Cowboys. Y detiene ahí justo al medio campo, al receptor. Entrará la cuarta oportunidad, situación de equipos especiales en el campo de juego. la muerta, Paul personal en contra de Búhos, se aplican 15 yardas de castigo y entra cuarta oportunidad para el politécnico. Ahí está equipo especial que despeja eh, por parte de Búhos, el equipo de Cowboy coloca dos tildes y allá va el despeje. Bueno el pideo ¿no? Tiene problemas, ya levanta el balón, bueno el bloqueo. Se tropieza un poco, sigue quitándose contactos. Y por fin Cowboys tiene la ofensiva en su yarda 27. ¡Bien, bien, bien! Primera oportunidad, 10 por avanzar. Cobra sale rolado al lado derecho. Encontró el camino, buscó la carrera, la encontró. Y se queda muy cerca de la marca del primero y 10. Sin reunión, jugadas en serie por parte de Cowboys. Otro primero y diez, el primero de la tarde para la visita. Allá va por tierra, ahora por el lado izquierdo. Siguiendo la cortina de bloqueos. se está escapando, sigue moviendo las piernas. Cruza el medio campo, ya está del otro lado. Y Cowboys en dos jugadas, ya está en la yarda 43 del terreno que defiende Búhos. Ahí avanzando... De manera rápida el equipo de Lomas Verdes ahí buscando alguna opción al aire ahora va suelta al lado izquierdo va largo y se queda corto el receptor más bien se pasó en su trayectoria quedó incompleto el envío y entrará segunda y diez por avanzar segunda oportunidad allá va el pase al sí, lado derecho completo y listo ahí el receptor aguantó el contacto mantuvo la posición del ovoide tercera oportunidad y seis por avanzar tercera oportunidad va Búhos buscando esas seis yardas para mantener el ataque vivo va coreback se planta va al aire suelta al lado izquierdo en la derecha encontró por un momento tuvo el balón en sus manos pero el contacto de la defensiva no permite el control total, queda incompleto el pase. Cuarta oportunidad para Cowboy. Cuarta oportunidad. Allá va el disparo, le aguanta la línea, suelta el brazo, el coreback. Tiene al hombre. incompleto. Buena la cobertura del defensivo de Búhos. A pesar de ser rebasado Alcanzó a manotearle Y le quita el balón de las manos al receptor Preparado Búhos el... La primera oportunidad se va con ganancia Queda un par de pañuelos en el campo Vamos a ver de qué se trata esta señal Hay un sujetando en contra de Búhos Así que a partir del punto del foul, 10 yardas para atrás de castigo. Si Regresamos a las actividades después de la aplicación del castigo. Va largo. Búhos en una segunda oportunidad. ¡Bien! Por tierra. Recuperan un par de yardas perdidas por el castigo Se colocan ahora en una segunda oportunidad que sigue siendo largo para avanzar Para el equipo del Politécnico Nacional Se juega segunda oportunidad Ahora va para atrás, busca el receptor Reencontró ahí a la derecha Completo el envío, aguanta el castigo Bueno, el contacto defensivo Para evitar que más ganense después de la recepción Y tenemos a Búhos. En una tercera oportunidad y situación complicada Porque están a 5 yardas del primer 10 Rompiendo a línea de golpe el equipo guinde y blanco Buscando esas 5 yardas para mantener la ofensiva Van a ir por tierra El centro del campo es atacado Y es este... Buen avance para Búhos Un ataque de 11 yardas para el corredor del Politécnico Nacional que ya cruzó medio campo y pone a su equipo en la yarda 47 del otro lado. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Búhos en la 47 del campo que defiende Cowboys. Coreback aguanta, aguanta. Va a ir largo al pase. 10 incompleto. Pase demasiado largo, muy ambicioso, pero se quedó. En el ahogado a la emoción en la garganta de los seguidores de Búhos del Politécnico Nacional. Hay un pañuelo en la jugada. Vamos a ver de qué se trata. Es un hombre inelegible en zona de pase. Así que se aplican cinco yardas de castigo en contra de Búhos. Y repetimos primera. Ahí va Coreback por el centro del campo. Y vamos a ver dónde llegó. Al medio campo, justamente gana una yarda en este carrero, Búhos. Vámonos a... Tercera oportunidad para Búhos. Balón sobre la yarda 50. Justo medio campo colocado a la ofensiva del Politécnico. Van a correr por el lado derecho. Sigue la cortina de bloqueos. Colapsa el bloqueo. Cowboys detiene, entra cuarta oportunidad nueve por avanzar, vamos a ver si entra el pateador o se mantiene el coreback en el campo de juego el despeje por parte de Búhos una patada bastante buena por parte del Politécnico que evita la devolución por parte de Cowboys y tendremos eh, otra serie ofensiva más del equipo de Lomas Verdes desde la yarda 20. La primera oportunidad es por parte de... Segunda oportunidad. Seis por avanzar para Búhos. Y busca el pase, lado derecho completo, se metra los números, se sale, agarra la lateral, encontró un camino y se escapa hasta la yarda 36, donde tendremos otro primer 10 para Cowboys, Lomas Verdes. El balón en la yarda 34, primera oportunidad para Cowboys, van por tierra, busca, se escapa, sigue los bloqueos uno más, rompe contacto, va para afuera, y tenemos, tenemos otro primer 10, después de una carrera de 14 yardas para Cowboys, moviendo de grandes yardas, por tierra el equipo de Cowboys, otra vez resbalado al lado derecho, en esta ocasión allá justo búhos, y detienen al corredor atrás de la línea de golpeo, parte de búhos y tanto pasa al aire en algún momento alguien la tenía que atrapar y en esta ocasión el equipo politécnico se lleva la jugada grande en jugadas aéreas primera oportunidad 10 por avanzar por va, va a buscar suelta al aire es pase incompleto lo Alcanza a tocar las manos, pero no se queda con la recepción. Segunda oportunidad, pase lado izquierdo, pase completo. Está escapando el receptor, aguanta el contacto. Gana todavía un par de yardas más en el tacleo. Y cruza medio campo, y está del otro lado en primera oportunidad, yarda 29, búhos. Cerca de la zona roja. Coreback busca al aire y es incompleto. El receptor se sigue en su trayectoria. Era hacer un pequeño corte hacia la derecha, hacia afuera, pero no se entendieron. Coreback y receptor y queda incompleto el pase. Oportunidad 10 por avanzar. por avanzar. Aguanta, aguanta. Número 4. Se hace un corte a la izquierda. Suelta el envío y quedó muy elevado para el receptor. Incompleto. Segunda oportunidad para Búhos. va largo. Número 4. Real rolado al lado derecho. El pase es incompleto. oportunidad, coreback suelta el pase, lado derecho completo. Sí, ya está claro, sacado del campo. Cuarta oportunidad para Búhos. Vamos a ver si el coreback se mantiene. Van por el primer gol o van por tres puntos. Ahí va coreback buscando al aire, suelta el pase, es completo. Vamos a ver si alcanza a llegar al primer gol donde se planta el oficial me parece si sí, hay movimiento del dado se caen las cadenas primero y gol para Búhos iniciamos el segundo cuarto del encuentro con Búhos en primer y gol yarda 7 van a ir por tierra buscando romper las diagonales y en este avance se gana una yarda vía terrestre El contacto el corredor. Y se mete la de Donales el equipo de Búho. Convirtiendo el primer touchdown de la temporada. En casa los búhos abren y se van arriba. Seis puntos a cero. En contra de Cowboys Lomas Verdes. Estamos en... Punto extra. Entran a bloquear. No hay... Nada de bloqueo, el extra es bueno, 7 a 0 lo gana Búhos, hay un pañuelo al final de la jugada, vamos a ver de qué se trata, es en contra de Cowboys, se declina, el extra es bueno y nos quedamos 7 para Búhos, 0 para Cowboys en el inicio del segundo cuarto. Por parte de búhos más bien el pateo el regreso por parte de Cowboys está siendo bueno lo taclean de una, de una forma un poco descompuesta se levanta sin problema alguno desde la yarda 35 Cowboys con primer 10 ahí va Coreback dejando al corredor por el lado izquierdo encontró y ganó Dos yardas en este carrero Cowboys Segunda oportunidad Busca receptor Y es incompleto Se metió el corner Le metió las manos Desvió la trayectoria y lo Y queda incompleto el pase de Lomas Verdes Tercera oportunidad Ocho por avanzar Ahora va buscando al receptor, buscando, suelta el pase. Incompleto, estaba solo, pero también estaba el defensivo cerca, que parece fue lo que titubió un poco el receptor en alcanzar el ovoide. Cuarta oportunidad. Y hay un tiempo fuera por parte de Bubot. Ahí está el centro, jugada de despeje, aguantó un poquito, la patada va a haber devolución por parte de Búhos, el regreso está siendo bueno, y cerca de medio campo se va a quedar una ofensiva más en el segundo cuarto para Búhos del Politécnico Nacional. largo es completo, se lleva el Ovoide a pesar de la cobertura de dos defensivos logra llevarse el Ovoide y estar del otro lado en un pase largo de más de 40 yardas primero y 10 para Búhos en la yarda 15 allá va Coreback Dejando al corredor en esta ocasión. Ahí buscando alguna opción más. Gana yardas, unas dos. Segunda y ocho para Bubos. Segunda oportunidad, ocho por avanzar. por dejando por el lado derecho la carrera. Bueno el avance. Hay un par de pañuelos al final de la jugada. por avanzar coreback busca receptor no encuentra ya voló un pañuelo sale rolado el coreback buscando recuperar yardas pero con el castigo vamos a ver de qué se trata hay un sujetando otra vez en contra de búhos otras 10 yardas para atrás para el equipo poltécnico Allá va la carrera por el centro del campo, una carrera de 7 yardas, todavía le faltan 23 a Búhos para primero y gol. Ajustamos la toma a 20, 23 yardas para Bugos. tercera oportunidad. Busca por el lado izquierdo una carrera, se está escapando, busca las diagonales. Pero se va a quedar todavía un poco lejos del primero y gol. Entrará cuarta oportunidad para Búhos. Y le faltan 10 yardas para primero y gol. El gol de campo va a ser malo. centímetros para arriba porque pegó en la base del poste queda malo el gol de campo y entra primero y 10 para Cowboys primera oportunidad 10 por avanzar pase completo aguanta el contacto se queda con un avance de 7 yardas vía aérea el equipo de Cowboys pero hay un pañuelo ahí el oficial se acerca con búhos Sujetando en contra de Cowboys. Cowboys Primera oportunidad y... 20 por avanzar. Ahí está el... En la yarda 45 De inmediato se levantó la ofensiva Van por tierra Y en esta ocasión atraviesa Como cuchillo en mantequilla Este linebacker y captura Al corredor después Casi inmediato recibió la bola Estaba el contacto del defensivo Perdiendo de esta forma 5 yardas La ofensiva de Cowboys Oportunidad y 15 por avanzar. Balón en la yarda 40. Va a buscar al aire. Suelta el pase al centro del campo. Es incompleto. Parecía que le iba a interceptar a fútbol, pero se alcanzó a meter el, el receptor. Tercera oportunidad. Pase pantalla. Pase incompleto para Cowboys. Cuarta oportunidad. Mismas 15 por avanzar. A despejar el ovoide. Una patada bastante alta por parte de Cowboys. Fuera del campo. Viene Búhos. Con primero y 10. por tierra encontró el corredor se rebasa la yarda 40 llega hasta la 42 desde ahí segunda oportunidad para búhos en este segundo cuarto del encuentro segunda oportunidad cuatro por avanzar Baja la pelota Van por esas 10 yardas Pero la defensiva solamente le permite 3 en este acarreo Segunda y 7 para Búhos Ya en campo que defiende Cowboys Ahí va Corebac. Por tierra Está empezando a ganar yardas Se acerca la yarda 40 y le, de ahí le faltarían tres yardas más a Búhos para concretar un primero y 10 tercera oportunidad coreback va para atrás. la defensiva y echó para atrás del coreback lo captura, lo hace perder yardas y entra cuarta oportunidad para Búhos situación de despeje para el equipo politécnico preparados para el despeje dos fingers en la parte trasera de Bulldogs y aquí viene el equipo de Lomas Verdes primera oportunidad 10 por avanzar Bueno, va a ser un largo yardaje para avanzar en primera oportunidad para Cowboys. Cuando hay un tiempo fuera. Ahora sí, el ajuste eran las cadenas. Estaban colocadas como primero y 20 y debía ser primero y 10. Y así se quedó. Primero y 10. Pase. Completo. No. Se le olvidó llevarse el balón. Lo tuvo en las manos, no lo controló, queda incompleto el pase. Segunda oportunidad. Corebac tiene tiempo, tiene tiempo. Se tiene que escapar porque no encontró el receptor. Y en el desliz. Le pegaron. Queda lesionado el Corebac. Esperemos su pronta recuperación. Después de la recuperación del coreback entra la ofensiva y es perseguido El nuevo coreback No se puede escapar de la presión Tiempo fuera por parte de Cowboys Para regresar a una segunda Y 14 por avanzar Segunda oportunidad y son 15 las yardas que tiene que buscar cowboys pase completo pero de inmediato está la defensiva a pesar de que sigue moviendo las piernas pierde una yarda al receptor de cowboys tercer y largo para los más verdes tercera oportunidad el pase va a ser Castigo por interferencia de pase. Oportunidades 10 por avanzar. Ahora busca, suelta el centro. Es completo. Aguanta contactos. Aguanta el castigo. Y hay primer 10 para Cowboys. Quemando un tiempo fuera antes de irnos al descanso. Primera oportunidad 10 por avanzar. Tiempo adentro, Cowboys con primero y 10 y largo, Hace completo, ahí buen al envío, ganancia de dos yardas para Cowboys. Preparados para segunda oportunidad, y Corea va a buscar, va a buscar, va a buscar, suelta al centro, ahí aceptado Y viene la evolución de Búhos Regresan los receptores Y son los que consiguen el tacleo Para el Politécnico Nacional Y con esta jugada Terminamos el primer medio del encuentro Marcador Play Pro hasta el momento 7 para Búhos 0 para Cowboys En este inicio de la temporada 2022 Juvenil de Otoño En UNEFA Bien, todo listo para reanudar el encuentro. Y En el tercer cuarto, nos encontramos aquí en el casco de Santo Tomás. ¡Venga, Cowboys! Con el inicio de la temporada de juvenil de otoño 2022. Con el marcador Play Pro. Siete para Búhos, cero para Cowboys. E inicia la devolución el equipo de Lomas Verdes. Sale a la 20, hasta la 25, hace un corte. Está escapando, falta tu nombre? El pateador es el que tiene que llegar a sacar a, al regresador que pone la bola del otro lado en la yarda 48. Todo listo para el encuentro después de la lesión. Cobos en primera oportunidad, yarda 45. Salen con carrera por el lado derecho. ¡Buena la reacción en este segundo medio para Cowboys! tan solo la jugada de equipos especiales y esta primera oportunidad ya demoraron más de 50 yardas en este inicio del tercer cuarto. Primera pues oportunidad. 10 por avanzar. Bueno, el, la carrera por parte de Cowboys. Segunda oportunidad, y van a ser cinco más por avanzar. Segunda oportunidad, Corebac busca por el lado izquierdo. Y bueno, el avance, aguanta los contactos. Y vamos a ver si le alcanzó para primero y diez, porque volaron una serie de pañuelos en el desarrollo de esta carrera. Va a ser en contra de Cowboys, el castigo. Vamos a repetir segunda oportunidad con pérdida de yardas por el foul en contra de Cowboys. Segunda oportunidad y largo. Horback busca, suelta el pase. Es completo y va a ser un envío de primero y 10 para Cowboys primero y gol en la yarda 10 para Cowboys amenaza con empatar el encuentro en este inicio del tercer cuarto ahí va la carrera por parte del coreback ahí encontró el hueco pero parece que la bola la, la perdió el corredor y la recuperó la defensiva de Búhos. Bueno, regresa Búhos. Un gran inicio en esta segunda mitad en el casco de Santo Tomás. Viene Búhos buscando un pase largo. Es interceptado por parte de Cowboys. Y la hormiga taquilladora le sale al defensivo de Cowboys. Y nuevamente Cowboys. En zona roja. Tras de grandes jugadas de equipos especiales, defensivas. Está muy intenso este inicio del tercer cuarto. Ahí va la primera oportunidad para Cowboys. Es por tierra el avance. Segunda oportunidad. Correbat va a buscar el pase al centro completo. Y por la distancia es primer gol nuevamente para Cowboys. Una serie de confusiones, se pide tiempo fuera corto, pero piensan que es largo. Así que ya se acomodan ofensivos y defensivos. En esta carrera de Cowboys se queda cerca de las diagonales. En la yarda 4 colocado, el bols de para Cowboys. Segundo y gol. Ya, ya, a una yarda de la anotación, corre sí, se acerca la oficial. Ya lo marcaron, es buena la anotación. A punto de empatar el encuentro Cowboys en este tercer cuarto del encuentro. Van por dos puntos. Lado, lado derecho se mete el coreback. Consigue dos puntos más Cowboys en este tercer cuarto. Le dan la vuelta al marcador. Dúos, siete. 8 Cowboys en este segundo medio del encuentro. Listo Cowboys para reanudar el encuentro. Problemas para el fildeo. Ya lo toman la yarda 4. Tiene que iniciar la devolución. Y por ahí lo sujetan. Y vamos a ver dónde inicia la ofensiva Búhos en este tercer cuarto. ¡Venga, defensa! ¡Venga, Primera oportunidad, 10 por avanzar. por avanzar para vos. El pase es completo. ¿Sí? Primera oportunidad, 10 por avanzar. A los Búhos, segunda y larga para Búhos segunda y mismo 10 por avanzar por tierra intenta Búhos y en el acarreo no hay mucha ganancia Tercera y largo todavía para equipos del Politécnico Nacional Tercera oportunidad, el pase es completo y con el máximo avance tendría que ser PRIORI 10 dramática mantiene la ofensiva Búho y allá va por el lado izquierdo ganando un par de yardas más el equipo Politécnico segunda y ocho por avanzar segunda oportunidad de ocho y pie de pie el corredor ya lo detienen, hay pérdida para Búhos. Y vendrá una tercera y largo para el Politécnico. Tercera oportunidad. Y van una reversible. La carrera se está metiendo, pero bajó la defensiva. Y detiene el corredor. Cuarta oportunidad, y largo para Búhos. Cuarta oportunidad, y listo equipo de despeje por parte de Búhos. Quienes van a... a entregar la bola desde su yarda, 46. Ahí intentan el bloqueo del despeje. Fildeo de inicia la evolución, Cowboy. Empiezan a llegar a poner los bloqueos. Un fuerte más. Y tenemos primeros 10 para Cowboys. La sigue, la en la yarda 37. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Va a ir con el corredor número 7. Sigue moviendo las piernas. Ya lo detienen, no hay ganancia ni pérdida de yardas. Segunda y mismas 10 por avanzar. el pase, lado izquierdo completo y tenemos tercera oportunidad y siete por avanzar tercera oportunidad y siete por avanzar Ponteo Largo se detiene la jugada brincó la defensiva también el, el Gar lado derecho Vamos a ver a quién le cargan el castigo. Es en contra de Búhos. Será tercera y dos por avanzar. Faltan tres yardas para el primero y diez. Tercera oportunidad lo que busca en esta oportunidad del equipo de Cowboys. Va a correr por fuera de la izquierda. Ya tiene el equipo. Lo taclearon. Voló otro pañuelo. Dos españoles en la jugada que no se mueve el dado en la cadena silencio silencio no se vale no los ayudes no se no se no se no no, no. Tercera oportunidad y tres por avanzar. Problemas para el coreback, el corredor intentaba irse directo, pero le bota el balón, no lo puede controlar el centro. Solamente gana una yarda en este acarreo. Cuarta oportunidad iniciando cuarto cuarto. Cowboys por una yarda. Van en... En directa con el coreback. Y por donde está caminando el oficial se mantiene con primeros y diez el equipo de Cowboys. 15 yardas Cowboys y tendremos segunda oportunidad para Cowboys, largo por avanzar. Segunda oportunidad. acá va a buscar receptor, no encuentra. Se encontró por el lado izquierdo, se escapa del control. Moviendo las piernas, consiguen este carrero Cerca de 16 yardas para el equipo del de Cowboys. 18 yardas lo que consiguió la carrera del coreback. Al no encontrar receptor, vio el hueco que se abrió por el lado izquierdo. No dudó en atacarlo y ganó 18 yardas en el ataque terrestre. Sujetando en contra de Cowboys. Largo por avanzar, primera oportunidad del pase, es incompleto. Segunda y 15 por avanzar. Son 16 yardas lo que busca Cowboys en segunda oportunidad. Tiene tiempo llevar, suelta el escape al lado derecho, sigue los bloqueos, encuentra de vuelta al centro, sigue de pie, moviendo las piernas, recupera y gana esas 16 yardas. Dos más, 18 totales en este envío de Cowboys Primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en la yarda 25 Del campo que defiende Búhos, el pase el lado derecho completo Moviendo las piernas, intenta seguir avanzando Pero la defensiva de Búhos ya lo, le pone un alto Pero el daño está hecho, 4 yardas de ganancia para Cowboys Segunda oportunidad, por el lado derecho, aguanta. Consiguió ganar yardas por tierra el equipo de Cowboys. Poco a poquito también está consiguiendo bajarle tiempo al reloj de juego en este cuarto cuarto. Tercera oportunidad, dale por el lado izquierdo el lado de fuera, el back número 7 un bloqueo más, ya lo alcanzó el, el safety. Allá aguantó el, el bloqueo, se deshizo del ofensivo. Y capturó el corredor, pero lo detuvo justo en la yarda 5 del terreno que defiende Búhos. Primero y gol en la yarda 4, tiempo fuera. Solicitado por Búhos. Listos para la primera y gol. Cowboys tocando la puerta. Ahí va a buscar al aire, suelta el pase. Es completo. Y se me queda de Morales. Cinco yardas no lo separaban. La consiguen vía aérea. Y ahora el marcador play, en el cuarto cuarto. 14 para Cowboys. 7 para Búhos. Jornada 1 de la temporada 2022, juvenil de otoño, conferencia metropolitana. Van por el extra. Ahí está la patada, va a ser... Bueno, el extra. Así que ya son 15 puntos para Cowboys, 7 para Búhos. Cuarto, cuarto del encuentro. oportunidad, Búhos decide ir por tierra hay ganancia de dos yardas para el ataque terrestre de Búhos segunda oportunidad ocho por avanzar Allá va, Búhos va a ir al aire suelta el pase, tiene al hombre es completo, vamos a ver si cruzó la línea de primero y diez Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora va vieja al corredor. Va por el centro, gana un par de yardas. Segunda y largo todavía para Bugos. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. El pase es completo. Pero hasta ahí llegó, solamente con la recepción, y hay un pañuelo. Ahora va a al lado derecho, a soltar el pase. Es incompleto del lado derecho. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Tercera oportunidad. Pase el lado derecho completo. Ahí está. Cuarta oportunidad. Patada de despeje bastante alta pero un tanto corta no hay devolución buena presión buena pero presión Cowboys tiene un turno más a la ofensiva en este cuarto cuarto primero y 10 para Cowboys busca por fuera al lado derecho pero fueron por él no encontró receptor se tuvo que comer la bola y perder un par de yardas en esta jugada aérea que intentaba Cowboys Segunda oportunidad, van a ser 21 yardas por avanzar Tras esta captura de la ofensiva de Búhos Largo yardaje, el que busca el equipo de Cowboys Voló el pañuelo justo cuando soltaron el envío Es en contra de Cowboys el castigo Vamos a ver de qué se trató el foul Hay un sujetando en contra de Cowboys busca receptor suelta al lado izquierdo completo inicia la carrera alrededor receptor una serie de cortes Sigue de pie Y se va a acercar al primer 10 le van a faltar unas 4 yardas para conseguirlo tercera oportunidad coreback por el número 3 por el centro del campo buscando esas 4 yardas de primero y 10 pero le bota en el balón, lo recupera Búhos y el equipo de casa, los del Politécnico Nacional, tiene la ofensiva en su yarda 41. A parar otra vez! Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Coreba, <tos> busca, busca, busca! Es pase completo. Los búhos se están despertando en esta recta final del cuarto cuarto. Ahí va, corre va, busca, busca, no encuentra. Sale rolado, va a tener que buscar el, la ganancia en yardas y evita el contacto para el reloj de juego, gana yardas. Hay Pañuelo. dentro del campo empujó la ofensiva empujó la defensiva gana la defensiva se queda todavía a dos yardas búhos del primero y diez cuarta oportunidad se la juega búhos va por de esas dos yardas lado derecho el acarreo vamos a ver dónde cayó parece que tiene la distancia así es Primera oportunidad y 10 por avanzar para Búho. Allá va la carrera. Número 4, una serie de cortes. Aguanta contactos. Consigue 7 yardas de ganancia. Y Búho se acerca a la posibilidad del empate. El pase es completo Dice el oficial que no Se le cae el balón Queda incompleto el envío Y entra Tercera oportunidad para Mubos Tercera oportunidad Y hay tiempo fuera por parte de Cowboys completo y de estos son para búhos. Están en la antesala del empate, los del Politécnico Nacional. Vamos por la conversión, vamos por el empate. Búhos busca receptor, persiguen al coreback que le envía es... Cowboys el marcador en el cuarto cuarto faltando un minuto 15 para Cowboys 13 para Búhos. Boys. y la ofensiva de los más verdes inicia el ataque en la yarda 49 con primero y 10 primera oportunidad 10 por avanzar la carrera por parte del número 3 consiguiendo primero y 10 y dejando sin esperanza a búhos de intentar darle la vuelta al marcador Primera oportunidad, 10 por avanzar. Es el eh, control largo. Pero una carrera parece reversible, pero ahí en la entrega. Sacuden al corredor, aguanta el contacto. Gana una yarda. Y sigue corriendo el reloj de juego. Y se acabó el, el tiempo. Cowboy se lleva la victoria en el inicio de la temporada. Con un marcador final Play Pro de 13 puntos para Búhos, 15 para Cowboys en esta semana inaugural de la Juvenil de Otoño Conferencia Metropolitana ONEFA 2022.